Estos días están saturados en, en todo el mundo de los sonidos de esta toma de conciencia mundial frente a la crisis climática, esta toma de conciencia de la responsabilidad que todos tenemos de saber lo que está pasando, de informarnos, de actuar y que por una increíble, muy afortunada eh, condición de que hay una, realmente una movilización eh, de la que ninguna latitud del planeta eh, se, ha, se ha privado, una movilización global crea todo un, un, un ímpetu en el cual cada uno de nosotros sin necesidad de tener que hacer un, un enorme esfuerzo eh, fácilmente nos sentimos inspirados, nos sentimos eh, eh, incluidos en esta toma de conciencia global esta inmensa oportunidad de mirar de frente <coughs> un hecho que para nadie ha, sido, ha pasado desapercibido, pero que de, durante mucho tiempo carecimos de un contexto en el cual pudiéramos sentir eh, en, en la piel ...que es posible hacer algo, que es necesario hacer algo, que es urgente hacer algo. Y ahora, de una manera realmente asombrosa, ante la iniciativa de los jóvenes, de los niños... ...de esta adolescente sueca que en menos de un año ha logrado eh, realmente convocar al mundo para esta toma de conciencia... De modo que para cada uno de nosotros en, este, en, este, en esta atmósfera es no solamente como muy fácil sino tremendamente inspirador eh, querer oír y querer hablar, querer ser parte y querer realmente poner lo mejor de lo que somos y lo mejor de lo que hacemos para eh, sumarnos a esta ola increíble de... ...de conciencia y de, y, de, y de acción... ...por el cuidado del planeta. y Quiero iniciar... ...esta pequeña contribución que... ...que, que quiero hacer... Eh, ...con un momento hace algún, algún tiempo, algunos años... ...que eh, en un, las afueras de una ciudad... De, de, de México, de la provincia mexicana. Eh, me dirigía yo de, de un pequeño poblado hacia la capital del Estado de Veracruz y tomé un camioncito rural. Subí al camión, me senté, y a medida que iba haciendo su itinerario iba subiendo gente. Y ya muy cerca de la capital del Estado de Jalapa, del estado de Veracruz, subió una mujer, una mujer que campesina, se veía campesina, eh, de mediana edad, y se sentó junto a mí, el asiento estaba vacío y se sentó. Y yo venía mirando el, el, por la ventanilla, pero cuando ella se sentó, percibí que ella no estaba bien, estaba se sentía como, como si algo le sucediera y de repente empezó a llorar y lloraba y lloraba y yo por un momento pues le, le dejé su espacio para llorar pero después le dije este, ¿qué tiene? y cuando ella logró un poquito calmarse dijo que habían destruido toda la finca donde ella había crecido, donde su, toda su familia, sus abuelos, toda su familia había crecido en una finca donde se sembraba café y donde ella trabajaba, ni siquiera era suya. Y que eh, ella se sentía muy mal, que ella sentía que, que ella no quería vivir en un lugar donde todos los árboles que ella conoció desde que estuvo aquí, en, en esta tierra, todos los, los arroyos, todos los lugares en donde su vida transcurrió, eh, habían sido destruidos y lloraba. Entonces, eh, me di cuenta que <coughs> ella, ya que estábamos llegando a la entrada de Jalapa, me di cuenta que iba a ir hasta la ciudad. Y entonces cuando ya nos íbamos aproximando, ella me señaló y dijo, ¿Ve usted todo eso donde están construyendo unos centros comerciales? Le dije, sí. Y dijo, todo eso eran fincas donde, donde estaba lleno de árboles, de pájaros, de muchos animales. Y, y dice, y yo, soy, yo me siento muy desesperada porque yo no quiero vivir. En un lugar donde ha sido destruido... ...ya mis hijos jamás van a ver lo que yo vi... ...nunca van a poder ver cómo crece... ...una planta de café... ...y así ella rememoraba, ¿no?... ...entonces yo la escuchaba con atención... ...y algunas palabras le he de haber dicho... ...y finalmente llegamos... ...y nos bajamos... ...y nos despedimos... Y ya yo me fui caminando hacia donde iba, pero me quedé muy, muy impactada de eh, cómo había ese sentimiento tan entrañable por la naturaleza que sin duda que yo, eh, claro que pensaba lo mismo, que toda esa destrucción continua y sistemática que hacen las empresas, eh, Cobijadas y, y, y, y apoyadas además por las eh, autoridades, por las instituciones, por los grupos de poder político. Claro que sin duda yo eh, no estaba, estaba completamente en desacuerdo y cuando surgen y surgían. Eh, protestas de, de pobladores, de, de signos de activistas, y pedían firmas, pues para mí era natural eh, sumarme a esas peticiones. Sin embargo, comparando esa manera de vivirlo, de esta mujer, con la manera en que yo lo vivía, eh, realmente me causó un gran impacto, porque en ella la vivencia era eh, literalmente... Había sido destruido su mundo y ella no tenía lugar entonces en otra cosa que no era ese mundo en el que ella había nacido, crecido. Y me dejó un, una, un sentimiento muy fuerte de eh, que por más que intelectualmente eh, o por principio... Muchas veces uno se siente cerca o, o parte de una, un principio, de, un, de una lucha, de una meta. Eh, hay maneras en donde esto no es opcional. Hay, hay situaciones en las que eh, levantarse y Dar expresión a ese sentimiento, dar expresión a esos hechos y además exigir que sean escuchados y que haya acciones reales al respecto, es realmente eh, un paso muchísimo más adelante en esta respuesta ante la destrucción continua y totalmente impune de los hábitats, de las especies de la naturaleza, de todo el entorno que nos ha llevado a esta crisis climática. Así es de que realmente con la memoria muy vívida de esta mujer y de infinitas mujeres y hombres y niños y niñas como ellos y ancianos y ancianas, yo siento que este movimiento es el espacio, es el, el ámbito en el que todos esos sufrimientos, todas esas eh, luchas calladas, todas esas experiencias de desarraigo brutal, encuentran un lugar eh, para poderse expresar y para poderse eh, no solamente eh, manifestar como un sentimiento, sino como una toma de compromiso eh, Muy, muy real, muy profundo, pero lo más importante de todo es eh, tremendamente colectivo. Este reconocimiento realmente mundial de la crisis del medio ambiente al que hemos llegado por la actividad humana, es, eh, eh, es visible. ...ante nuestros ojos, ante nuestros narices, ante nuestra piel... ...no es algo que, que, que pueda ocultarse... ...y sin embargo no es algo que faz, hasta ahora fácilmente... ...había podido eh, afirmarse y expresarse y, y, y literalmente plantearse... ...como un hecho que no puede seguirse posponiendo... ...y... El que sean los jóvenes, el que sean los niños, que toman la delantera en esta eh, lucha, en esta movilización por la defensa del planeta, por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado de los animales, y por eh, detener esta eh, crisis ambiental que está poniendo en riesgo y cada vez mayores eh, eh, áreas y, y que está además provocando eh, daños no solamente ambientales, sino sociológicos, terribles eh, migraciones, crisis humanitarias. Y que sean los niños y los adolescentes, los jóvenes, que salgan al frente y eh, nos planteen que tenemos que, que detener esto, es algo que realmente marca un, una diferencia en la historia de la humanidad así que eh, esta toma de conciencia esta um, gran movilización, esta toma de responsabilidad realmente eh, hace que surja la, la, la pregunta que es inevitable eh, ¿cómo sostenerla? ¿cómo hacer que esto que está manifestándose, pueda eh, realmente arraigarse, realmente producir todo el cambio real que tiene el potencial de producir si lo cuidamos, si lo apoyamos con lo mejor de lo que todos somos. Entre todos los millones de personas que están participando en estas movilizaciones y en estas actividades, eh, hay un potencial inmenso para... Eh, tomar para realmente contribuir a que se detenga toda esta al menos lo que es reversible toda esta destrucción todo este ecocidio y dentro de esta este panorama la pregunta de pero cómo eh, podemos directamente eh, hacer que esto no se, no se disipe, que esto pueda sustentarse, ser sostenible, que esto pueda eh, realmente lograr un, un cambio eh, palpable en donde no pueda seguirse viendo con indiferencia la destrucción de los bosques, que no pueda ver, seguirse viendo con indiferencia destrucción de los lagos, de los cuerpos de agua, que no pueda seguirse sosteniendo como algo incontestable, en nom eh, como, nombrando como progreso el destruir todo un hábitat para seguir haciendo grandes centros comerciales. Así que tenemos ahora la oportunidad de eh, dejar atrás, de ir más allá de todas estas eh, falacias que durante tanto tiempo nos ha sido claro que no tienen un sustento en la verdad, pero que no habíamos logrado un contexto en lo que esta verdad fuera tan visible, tan palpable, que no hubiera más que reconocerla y que, y que reconocer que urge tomar acciones. Y una y otra vez yo mm, eh, llego a este planteamiento de, de qué hacemos para, a, para contribuir a esta lucha, que, en donde ha tomado la, la, la, donde han ido al frente los, los niños, los adolescentes. Y ellos mismos están planteando este daño que se está produciendo a, al clima, al medio ambiente, no es algo que viene de la nada, no es una catástrofe natural, es un producto de la actividad humana. Y como tal, tiene causas perfectamente ubicables, detectables. Y como tal, se puede entonces, puede, eh, eh, hay, hay posibilidades de hacer algo. Esta huelga contra la inactividad ante la destrucción del clima, precisamente está planteando que hay acciones que están provocando ese tipo de daño al, al planeta y por lo tanto hay acciones que pueden resolverlo. Y este es un gran paso porque al menos yo puedo decir que frente a experiencias o frente a eh, casos de una destrucción eh, realmente catastrófica del medio ambiente, yo me sentí muchas veces eh, como incapaz de hacer algo. Desde luego que tenía el dolor de, de ser testigo de esa destrucción y víctima también, ¿no? porque cuando destruimos nuestra casa pues no solamente somos testigos de que la estamos destruyendo. Pero ahora vi, viéndolo desde la reacción de este movimiento por el cuidado del planeta, me doy cuenta de cómo llegué a mirar esto como si fuera una catástrofe natural. Era tan grande la, la desproporción de estos actos de, de, de destrucción impune del medio ambiente que realmente no concebí la posibilidad de que hubiera alguna acción efectiva para poder parar por lo des, descomunal que son esas fuerzas que, que logran. Este, dañar así la tierra y una de las últimas experiencias de ese tipo que tuve fue cuando las monjas de la comunidad, las cuatro monjas, eh, llegamos a vivir aquí en México en una casa a la orilla de un lago y a primera vista eh, por la zona de Puebla. Y a primera vista, pues era algo imponente, ¿no? O sea, una casa a la orilla de... Eh, con unos ventanales gigantes. Por cierto, llegamos eh, en la noche, había una luna llena, muy, muy hermosa, y se reflejaba en el lago. Y toda la casa había sido construida precisamente como para sentirse parte de la naturaleza y eh, así que desde cualquier lugar del, de la casa podrías contemplar esa noche eh, de luna llena y, y al día siguiente por la mañana pues lo primero que quise fue salir y acercarme a la orilla del lago y, y respirar y sentir la proximidad así con la naturaleza y después de tres, cuatro pasos que di, tuve que meterme inmediatamente porque había un olor insoportable a putrefacción y además este, todo estaba infestado de, de mosquitos. Y conforme fueron pasando los días y, y tuvimos la oportunidad de empezar a interactuar con los vecinos, eh, uno de estos vecinos nos contaba ...que había crecido en ese barrio cuando eh, hacía muchos años... ...que hace apenas, cuando él era niño, o sea, hace apenas eh, unas décadas... Eh, ...ese era un lugar donde había muchos eh, pueblos de pescadores... ...que vivían del de lago... ...y había muchas industrias alrededor de este, esa actividad de la pesca... Eh, ...muchos artesanos, muchos oficios... Así que había toda una población que sustentaba su vida en conexión con la vida del lago. Y actualmente la, eh, el daño ecológico era tan terrible que tenían eh, instrucciones sanitarias de a ciertas horas eh, no salir y no caminar por las proximidades del lago porque efectivamente emanaba eh, esas, ese el olor se debía a que emanaba esas sustancias y, y son tóxicas. ¿Y por qué? Porque se conectó con un con un río, un río muy grande, que las empresas automotrices y las empresas textiles del Valle, del, del valle de Puebla habían decidido utilizar como canal para desecho de todas sus sustancias tóxicas, de sus plantas de producción una producción terriblemente tóxica, la de, la de la industria automotriz y la de la industria textil. Y, y esto impunemente destruyó kilómetros y kilómetros y kilómetros, no solamente de vida lacustre y de especies, sino de, y también de poblados, muchos de los cuales eh, expulsaron una cantidad enorme de hombres y mujeres en las migraciones hacia Estado, hacia la frontera con Estados Unidos y muchos de ellos contaban simplemente en un trayecto de, de, de tomar un taxi o compartir un viaje de la ciudad ahí a ese pueblo de Balsequillo contaban ¿no? que ellos pudieron rescatar a su familia gracias a que uno de sus hijos logró atravesar la, la frontera y encontrar un trabajo y poder mandar unos cuantos dólares Así que en menos de unas cuantas décadas se creó una verdadera catástrofe ambiental que hasta la fecha eh, ni instituciones eh, de, eh, ecológicas han podido resolver y que eh, por el momento no se ve ninguna solución porque son toneladas y toneladas que se han ido sedimentando en, en, en el cuenco de de esta presa y lago y, y, y en el lecho del río así que hemos ido, tuvimos que irnos de ahí porque tan poco tiempo pues era realmente insostenible poder caminar, respirar y, y, y, y disfrutar una casa a la orilla del lago <risa> eh, y este tipo de experiencias que si hiciéramos una crónica llenarían páginas y páginas y páginas en la vida de cada quien, de todos nosotros, en las grandes ciudades y en las pequeñas, en las selvas y en los desiertos, en los lechos de ríos, por todos lados del planeta, esta destrucción que no ha pasado inadvertida, sino que ha sido como un literal desmembramiento de nuestras comunidades, de nuestras colectividades, de nuestros entornos, de nuestros hábitats, en donde hemos visto sufrir a los animales, a las plantas, a la tierra, donde hemos visto cómo se desencadenan las catástrofes, las sequías, las inundaciones, todo esto, cómo podía ser expresado, aquí, allá, y muchas vidas ha costado también para quienes se han atrevido a defender incluso con su propio cuerpo, que hay también anécdotas increíbles. Aquí hace poquito una vecina nos contaba que cuando llegaron las motosierras a cortar los árboles de la selva, ella con su hijo se plantó frente a un árbol y le dijo al trabajador, no, este no lo cortas. ¿No? Así, defendiendo el árbol con su propio cuerpo y con su hijo con ella. Así que son incontables las historias, incontables las memorias, incontables los hechos que han eh, a nuestra propia vista eh, sucedido. Y esto explica, creo yo, es una de las razones por las que este movimiento mundial por la defensa del medio ambiente y contra la inactividad ante la crisis, crisis climática producida por la actividad humana, ha logrado en unos cuantos meses convocar a millones y millones y millones de personas. Y una, esa es una razón, que solamente una movilización de este tamaño y una expresión de esta autenticidad puede realmente dar, dar voz a todo esto que hemos vivido como testigos, como víctimas y también como actores de esta destrucción sistemática de nuestro planeta. Y aquí es a donde yo siento que tenemos una contribución muy, muy particular que hacer para que este movimiento arraigue, para que este movimiento tenga... Toda, toda su capacidad transformadora que ya tiene pero que, la, que realmente la pueda concretar y es que eh, estas aspiraciones que declaramos o que expresamos en, los, en el ámbito público que puedan tener una correspondencia en nuestra conducta privada que de igual modo que estamos cuestionando la acción y la conducta de grupos de poder económico, de poder político que han eh, permitido, promovido y que siguen promoviendo y permitiendo todo ese desastre que de esa misma, con esa misma frontalidad también nos preguntemos ¿yo en qué forma estoy? Eh, ¿cuál es? mi ¿Cómo es mi conducta frente a, este, a toda esta situación? Porque es muy claro que todo este desastre tiene que ver con un sistema de producción y tiene que ver con un sistema de consumo. Y por lo menos en cuanto a un sistema de consumo, somos actores bastante obvios y esto de alguna manera nos da de un lado un poder muy grande para intervenir y modificar dinámicas que han contribuido y están contribuyendo fuertemente a este desastre. Y a la vez nos da una enorme responsabilidad, porque claro que tenemos todo toda el derecho y la urgencia y la necesidad de cuestionar ...todas esta, estas eh, políticas y estas acciones de, de grupos empresariales y, y de eh, autoridades y de grupos políticos. Sin embargo, para que tenga un sustento nuestro cuestionamiento, necesitamos también apoyarlo en una eh, revisión autocrítica de... Nosotros, ¿cómo somos partícipes de este tipo de situaciones? Porque esos grandes centros comerciales, esas inmensas eh, galerías, como les llaman, esos malls, completamente dedicados al estímulo del consumo, de la avidez, de la acumulación, de la, de la sensación de querer... De, de comprar, de tener, de ser a través de acumular, pues va dirigido hacia los consumidores y somos los consumidores los que eh, recibimos el mensaje y no, eh, no podemos dar por hecho que somos pasivos ante esta situación. Esos eh, centros de consumo que están estimulando formas adictivas y compulsivas de, de querer sentir que somos algo a partir de las cosas que compramos, van dirigidos a nosotros. Toda, toda, toda la mercadotecnia, toda la publicidad nos está hablando a nosotros. Así que si nosotros no contestáramos, hacía tiempo que ya no seguirían intentando. Si sigue funcionando todos estos... Eh, centros de consumo si siguen teniendo éxito y se siguen multiplicando es porque existen también eh, multitudes que están entrando dentro de este ciclo y ahí es a donde tenemos nosotros que ser eh, muy muy congruentes para eh, tomar la responsabilidad del de rol que estamos nosotros teniendo en estos ciclos de de destrucción que están afectando a la tierra. Y yo creo que aquí no solamente es una oportunidad eh, realmente fabulosa, porque tenemos un contexto que nos ayuda a, a conectar con esta responsabilidad de una manera entusiasta, creativa, ...y multitudinaria, sino que es la única posibilidad de darle continuidad, de, dar, de asegurar la continuidad de este movimiento. De asegurar que realmente pueda perdurar y pueda producir los cambios. Que dentro de esos cambios estén incluidos cambios en nuestra propia conducta. Porque en el momento en que nosotros mismos tome, tomemos... La, nos apropiemos de ese mensaje, de hacernos conscientes de dejar de destruir la tierra a causa de acciones humanas, de nuestra manera de relacionarnos con ella, con los animales, con los recursos. En la medida en que apliquemos nosotros mismos nuestras proclamas a nuestra propia conducta, estamos aportando al movimiento el sustento ético. ...y todo el poder de, de transformar la legitimidad del movimiento. Y eso está en nuestras manos. Los jóvenes, los adolescentes están tomando la responsabilidad... ...de señalar la magnitud del problema... ...de ir al frente para eh, exigir un, un alto y para exigir acciones reales... ...para que cese también la indiferencia... Y aquí es a donde nosotros tenemos ahora la oportunidad de actuar a la altura de, este, de esta gran movilización, aportando nuestra propia este, compromiso. de Así como ellos están haciendo huelgas en las escuelas o eh, huelgas en los centros de trabajo, hagamos huelgas en los centros de consumo, en los que... Muy conscientemente somos responsables de cada cosa que, en la que nosotros ponemos nuestros recursos y nuestro dinero, porque con eso estamos sustentando o no, o dejando de sustentar las industrias que están provocando los desastres eh, que estamos reclamando, que deben dejar de seguirse provocando. Así que tomar ese poder y esa responsabilidad que tenemos en el momento de, de entrar a, en este ciclo de, de consumo y tomar acciones. Algo que me conmovió muchísimo cuando leía yo cómo fue el proceso de esta joven sueca, en el que eh, ella muy, muy chiquita todavía escuchó, eh, o, o sus padres le dijeron que no dejara los focos prendidos, ...que no dejara las luces prendidas, que, que las apagara cuando saliera... ...que no utilizara papel de más... ...porque había que cuidar los bosques... ...que tratara de... ...indicaciones así y ella pregunta ¿pero por qué? ...o sea, ¿por qué no, por qué tengo que hacer esto? ...y cuando sus padres le explican... ...ella empieza a, a pensar... Eh, todas las implicaciones que tiene para la Tierra, estos actos que parecen insignificantes, de dejar o no dejar aprender prendida la luz, de eh, cómo, ocupar el, cómo utilizar el agua, de utilizar o no utilizar papel, y viene en ella a esa pequeña edad, 11 años o algo así, una toma de conciencia impresionante, y ella, eh, ahí en la... Soberanía de su propia conciencia toma decisiones tremendas que, primero que nada, impactan a su propia familia, que, que, que apoyan sus decisiones, como la de no comprar nada excepto nada nuevo excepto que sea estrictamente necesario, o dejar de comer carne, por las implicaciones que esto tiene en el medio ambiente. Y, y, y decisiones así y así es como uno entiende por qué, por qué ese poder de convocatoria porque está respaldado por una acción profundamente consistente tiene la base tiene el poder de la verdad y eso es lo que nosotros está, estamos ahora en este momento en la posición de aportar a este gran movimiento aportar que nuestras pronunciamientos tengan el poder de la verdad que sean que estén en consonancia con la manera en que nosotros vivimos con las conductas que tenemos en, en el ámbito eh, de nuestra vida cotidiana así es de que pues el título como ven de esta charla acerca de que los dinosaurios también pensaban que todavía tenían tiempo, viene de una pancarta en una de las marchas y toda esta frescura del movimiento eh, por la, contra el cambio clima, climático y por la, el cuidado de la tierra está completamente eh, fecundo de, de vitalidad, de frescura. De, de potencial y tenemos a, a, en nuestras manos, tenemos en, en, en nuestro alrededor esta inmensa oportunidad de que se sigan, sigan expresando todos estos anhelos que durante muchas generaciones no fuimos capaces de crear este escenario gigantesco que abarcara toda la tierra en la que se pudieran expresar todos estos anhelos todas estas convicciones, todas estas certezas y, y toda este, esta determinación de que si el hombre, las, actividad, las actividades humanas han, nos han llevado a este punto, son actividades humanas las que nos pueden sacar de él. Y esta, pero estas actividades para tener ese poder necesitan tener un gran, gran sustento en la, en la verdad y eso es lo que cada uno de nosotros podemos aportar eh, tomando realmente este, esta ola de, de, de compromiso por la defensa del, del planeta y del medio ambiente como algo que nos apropiamos y traemos a nuestro propio ámbito personal. Así es de que que pues, la invitación para esta semana que está eh, siendo testigo de todos estos acontecimientos de los que tanto tanto podemos aprender y tenemos que aprender si queremos sobrevivir como especie. Pues la invitación es que estamos realmente apropiándonos de este mensaje que estamos eh, proclamando al mundo de cuidado por la Tierra y la invitación es que estemos como muy intencionalmente eh, conscientes de la manera en que de cómo, qué, qué pasa cuando eh, nos relacionamos con, con el acto de, de comprar o de adquirir. Simplemente ver eh, cómo es que damos entrada o no a, la, a los mensajes de la mercadotecnia. Y solo estar conscientes en qué forma esto ha tenido una influencia en nuestra manera de decidir qué comprar, cuándo comprar, cómo comprar y qué hacer con lo que ya hemos comprado antes. Simplemente aplicar ahora los reflectores hacia nuestra propia conducta y, y vernos como esa parte de, de la sociedad del consumo que es la que está manteniendo vivos vivos esos centros comerciales con su con, con su propia participación. Así que estar muy, muy conscientes cuando estamos, este, si realmente lo que vamos a comprar es algo que necesitamos o es solamente que estamos acostumbrados a, a, a hacerlo, a comprar. Recuerdo una vez que estaba con un hermano, uno de los muchísimos hermanos que tengo. Somos de las últimas familias de muchos hermanos. Y estaba con él esperando a una persona afuera de una tienda, en una tienda para regalos tan sofisticadamente presentada que no había ni un solo detalle que no estuviera cuidado en las vitrinas, en las luces, en los objetos con los cuales se presentaban las mercancías. Eran regalos, entonces cada sección, no las carteras de piel, los eh, este, mancuernas, los eh, brazaletes, los perfumes, eran secciones así. Y entonces este la persona que estábamos esperando se tardaba y pues entonces caminábamos así un poquito y estábamos mirando y volvimos a salir a la entrada y me dice con mucha espontaneidad, me dice mi hermano, ¿Sabes qué me hace sentir feliz? Le dije, ¿qué? Dice, que nada de lo que hay aquí me hace falta. <ríe> y me conmovió muchísimo, porque era una expresión muy, muy hermosa de lo infelices que nos hace sentir que se le preste tanta atención a tanta banalidad, ¿no? Que todo ese despliegue de exquisitez para presentar un montón de cosas inservibles. Claro, de, de metales preciosos, de piedras preciosas, de todo lo que quieras, pero sin ningún sentido real, ¿no? Y, bueno, quizá no vamos a llegar, o por lo menos no tan pronto, al punto de poder sentir que nada de lo que se anuncia en los grandes eh, espectaculares o en todos los despliegues de la publicidad, nos despierten esa sensación de que nada de lo que tú me digas me hace falta, que sí sería un punto de llegada realmente muy, muy favorable para detener todas eh, esas dinámicas de destrucción del planeta a partir del consumismo desaforado. Pero que sí nos hagamos muy, muy conscientes de que cada cosa que nosotros compramos está completando el ciclo de lo que queremos parar, si es que no lo hacemos conscientemente. Podemos estar realmente convencidos de que es necesario cuidar los ecosistemas, pero si al mismo tiempo estamos comprando insecticidas, estamos eh, comprando sustancias para desinfectar que son tóxicas, estamos eh, comprando objetos de piel, sabiendo que, o sin saber que toda la el proceso del curtido del, curt, del curtimiento del, del, del procesamiento de la piel de la piel de animales, además del sufrimiento terrible a los animales, ha causado la muerte de muchos ríos, de muchos cuerpos de agua en todas las zonas en donde se produce se hacen esos productos. Así que con el aliento tremendo que nos da este movimiento mundial por la protección al medio ambiente, por la toma de conciencia y por implementar ya acciones para el cuidado de, de los hábitats. <coughs> con todo este impulso es el momento en que nosotros podemos también traer adentro de nosotros de nuestros, de nuestros propios hábitos, de nuestras propias conductas todo este cambio radical que queremos ver reflejado en el mundo. Y esta es una contribución no solamente muy urgente, sino muy poderosa, para que este movimiento, no eh, o, o nuestra participación al menos en este movimiento, no sea solamente algo pasajero o transitorio, que al revés, no que sea algo que de verdad produce dentro de nosotros una transformación irreversible en la manera en que nos relacionamos con las cosas, con el mundo, con la naturaleza y con todo. Así que esa es la tarea para esta semana que sugiero, de estar como muy, muy sensibles, muy alertas. ¿Qué compro? ¿Cuál es mi actitud cuando voy a comprar? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué poder permito que tengan en mí todas las artimañas y los artificios de la publicidad. Estar simplemente en un ejercicio de más conciencia y más congruencia en esta parte de nuestra conducta. Muchas gracias.